apostaron para ganar en la tarde de hoy. El récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Primera balota, el número 0. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 1. Cuarta balota, el número 6. 0616.